Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Sky Niños de la luz Continuamos aquí donde lo dejamos Vale, estamos aquí en el hogar Aquí teníamos cositas nuevas creo Vamos a ver, un momentín. Estos globitos que Algún regalito o algo Vamos a ver 5, 5, 10 Por 2 Ni idea eh por dos Comprar Dos hechizos de máscara gratis Claro que sí Ahí está, regalito gratis De fin de año Venga Estos también Dos hechizos de capa gratis Ok Recogemos. Venga Y a ver esto Dos hechizos de utilería, será utilería creo, pero bueno, ahí lo recogemos. Oye, hay un jetty allí. Un hechizo de utilería gratis, pues venga. Vale, lo otro ya nos pide mucho. Tenemos que aventurarnos en el ojo de Den. ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, por ahí ya, ¿vale? A ver este 10, 5, 1 10, 10, 5, 5 Nada, de momento nada Vale Algo más por aquí, Una la barquita Fueros artificiales Corazoncito, bueno Estas cositas hay por aquí, chavales Para comprar en la tienda Listo uh -huh. Lo mismo, creo pues nada, vamos a ver nosotros. Oye, a ver el, el Yeti este, tío. Hola, amigo. A ver. Ok. Yeti, abrazoso, está nuevo. Venga, vamos a ver. Dile a este espíritu que te transporte a ellos en el mundo de Sky. No tengo ni idea, chavales <ríe> Vale Aquí lo de las máscaras parece 120 Y 50 Uf No sé, de momento creo que no Vale, de momento no <ríe> Ok Muy bien Aquí podemos mirar más cositas Mirando las estrellas Vale Esto es lo de los amigos, creo Luquitel Guay, me da corazoncillo ahí, en Luquitel Guay Este fue el amigo del otro El otro vídeo, el anterior vídeo Vale El cuadrado, eh Esto es un regalo de luz Luquitel Qué suerte, muy bien Ahí me va llenando de luz. Estupenda. Ahí que se nos llene. Estupendo. Vale. Y de enviamos otro regalo Qué lindo de tu parte <ríe> y Fatof tenemos ahí a Fatof también creo que fue el primero ahí, otro regalito de luz yo creo que bien, vale ya pues nada ahí estaría la amistad ¿Ok? ¿eh? a ver el dibujo este más regalitos de luz Ah, lo puede recuperar en soga, okay. Kulek, ok, que suerte, Mi cega, otro regalito. Y por ahí no tenemos más. Aquí agregar en Está de enviado. Postwarjet. Post Ni idea. Bueno, vamos a seguir mirando las estrellas por aquí, a ver. La del la amanecer Uno de tres nada más, eh. Candelero que apunta, ¿vale? Fue el espíritu que nos dio ahí el peinadito este y tal. Este todavía no podemos. Este nos dio un corazón ya. Pues nada, este por ahí. Vale. Aquí. Tenemos al encantador de mariposa. Ok. Faltan corazoncitos y tal. Pero bueno. Vale, no necesitamos más. Ok. Aquí tenemos más en el bosque escondido. Ahora nos iremos a la aventura. Vamos a hacer esto un momentillo. Ahí. Expresionar a nivel 1. Prueba el menú de expresión. Venga, a ver si puedo abrir este. No, no puedo. Hay que recoger más luces ahí y Y este igual. Vale. De momento nada. Para atrás. Este. Buscadora de oro Me ha aquí otra habilidad y... Y unas coletitas o algo Este creo que no lo he comprado todavía Venga A ver este... Pionera tembloroso. Estos son los espíritus, ¿vale? Está ahí temblando de frío <ríe> Vale, y necesitamos ahí... Listo Ok las velitas está Ah, vale, sí, sí, son velitas <ríe> Yo me quería que era un móvil Venga A ver este Portero que hace puchero Vea. me ahí la expresión No me deja Con las velitas Pues nada Vale, aquí no tenemos ninguno. La temporada de aurora. Aquí el Valle el Triunfo ninguno. Y en el páramo dorado ninguno. Así que tenemos que ir a descubrir más, ¿vale? Venga, yo me voy a ir con. No, no, no, no. No. No, el bosque escondido, no. Ahí se ha fallado, ¿eh? el bosque escondido aquí teníamos cuatro espíritus, pero. Ahora como voy para atrás. A ver. Ahí va uno corriendo ya. ¿Qué hacemos? tenemos mm, Un cartelito, ¿vale? Y a ver... Al hogar Me voy otra vez al hogar Esto no más... Aquí tenemos que volver, ¿vale? Al bosque, pero de momento no. Ok, volvemos. Que me he ido ahí. Malamente. Venga. Podemos ir a cualquiera de esos, pero este me lleva a donde estábamos. A ver, no, no, no. No quiero ir lo de la aurora. El cuadrado. Ahí. Volver a tu viaje en el bosque escondido. Ahora me llevo a otro el... escondido o no. Claro, como hemos ido de ahí A lo mejor por eso A ver Me a que tú ya en el bosque escondido No, no, no Venga, ¿este cuál es, tío? Templo Vale Pues creo que me vi a este Para, más dorado Venga, vamos a ver Ok no sabéis, hay que ir Alumbrando por aquí ¿Hemos ¿O no hemos alumbrado? Ahora. Vale. Ah, esto es para chatear con la peña hasta que la vela se extinga. Vale, vale. No hace hacer nada. Cuidado con el fuego. Y el transportador para volver, creo. Bueno, vamos para allá. Ah, vale. Aquí es donde conseguimos. La skin y eso. Vale, vale. Bueno, el páramo este, que chungo. Es que no sé dónde tengo que ir. Bueno, no tengo de esto. Vamos a ver. Otro niño No hace nada Vamos a ver para dónde tengo que ir? Esto creo que me lleva al hogar otra vez a ver, Al hogar Pues lo mismo, me tengo que volver No sé ah, es porque no lo tengo claro, ¿eh? Lo del páramo este Dorado que es la muerte, tío Las nubes negras aquí Todavía no hay luz ¿Eh? ¿Qué volamos? Vale, vale No anda hoy Y arriba no será, ¿no? Este mundo no lo tengo muy Muy allá, ¿eh? Este camino, vamos Voy a ver, encenderlo. Enciéndete ahí, claro, tío, tanto encendido, no bien, vale a ver, este. ahí, ¿eh? Vale. Estupendo. Descubrimos ahí. Eso, eso es. ¿eh? Ok. Bueno, bueno. No me dejo algo por ahí atrás, ¿eh? Sí, sí. Bastante cositas no hemos dejado por ahí atrás. Pero bueno, podemos volver, ¿vale? En cualquier momento, supongo. ¿Ahora qué, tío? Parece la muerte ¿eh? Ahí, la luesa ¿Qué hago? ¿Me tiro o qué? Allí van la Volando a esto No ¡Oh, vamos, no Vale, bueno, bueno, que me voy, que me voy Ojo ahí, ¿eh? Con el remolino Venga, a ver dónde nos lleva esto Ok, un nuevo mundo, parece Ok Bueno, bueno, bueno okay. Uf ¿Qué mundo más oscuro? Tengo miedo ¿Para dónde voy? No tengo ni idea, chavales Este mundo Vamos a ver Creo que para allá, que no sé. Lo mismo aquí ahora. No veo nada. Un poquito de planeo. Planeando. Ahí. Paramos dorado, vale, vale. Acabamos de llegar. Parece malla de los yermos. La bóveda de conocimiento te espera. Ok mal. Ok Tengo aquí esa Lucecita ¿Hacemos más amigos o okay? qué? Están aquí También haciendo amigos Vale 7 más Bueno, vamos para allá para la luz ¿Vale? Ok, ahora vamos con este Tu lado tu bien 13 de 20, muy bien 7 más para el siguiente nivel Vamos allá bueno, el páramo dorado, ¿eh? Qué, qué misterioso y qué. Ok. Se ha ido. Aquí, este bichito, tío. ¿Tú qué es? No lo tengo que llevar a algún lado. <ríe> ¿Es una rana o algo? ¿O okay, qué, tío? Bichito raro, ¿eh? Y ya, me voy a llevar Se ha caído, ¿no? Bueno A ver aquí Perfecto, sigue el espíritu para revivir su recuerdo. Pues bien, supongo Bichito lo dejamos por ahí <ríe> Vámonos Ojo, a ver si me va a atacar Vale, vale Son cangrejillos muy bien Pongo ¡Oh! Pues me ha atacado ya, ¿eh? ¡Ojo! A ver, que allí he visto algo más Aquí Parquito, vale El refrito con salsa de fécula de marisco Dice Venga ah, Aquí ni nada, ¿no? No parece. ¿Esto qué? Aquí nos llenamos, ¿vale? Con la luz. Presiona para llamar a luces perdidas. Bien, estamos llenos. Aquí hay una luz perdida. Espíritu, ¿no? Que viene el cangrejillo, que viene. Que viene. Esto que... Plantar un mensaje. Para que otros jugadores lo vean. Vamos a ver, ¿qué ponemos? Ponemos bandolero 7.0. Vamos a ver Esto Aquí Ahí Esto sí me va a matar el cangrejo Sí mismo, ¿no? <ríe> no sé si servirá No lo veo el mensaje Siento he sido egoísta Buah bueno. ¡Cequillo! ¡No me ataques! Muchas cositas por aquí okay. Vale Venga, vamos a ver Hay que iluminar todo esto El este mundo está muy oscuro, ¿eh? Ahí, ahí Venga, vamos a ver Nuevo espíritu. Ok, tendremos que ayudarle. Ven. Este espíritu te espera como una ofrenda de gratitud en el templo del anciano. Muy bien. Venga, otro amiguito Me apodo Aleatorio Vale Te este pide de la mano y tal Necesito más luces Vale luce ¿o qué pasa? A ver, tío, no sé. pues yo, ¿no? No sé para dónde tengo que ir. Me has perdido el barco del Ojo Voy con el petróleo, ¿eh? No sé para dónde tengo que ir. A ver esta entrada aquí del templo. Vamos, a Venga, vamos a ver ¿Qué es esto? Okay. algo por aquí Venga Ahí tenemos el espíritu Ok El espíritu para vivir su recuerdo Bueno, ahí en un bichaco que no ve, eh Ojo ahí Ojo ahí, eh Bueno, bueno, bueno Me da mucho miedo Amigo Vamos a la barquita A ver qué es esto Ok. Esto había que meterle fuego, ¿vale? ¿Vale? Ahí a los... Ahí. Vale. Vamos a ver. Nuestro amigo. Seguimos. Ok. Ojo ahí, ¿eh? Con el bichaco este que no, que no ha visto ya. Que no ve, que nos dispara, que nos dispara. ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! Me ha machado algo chungo, ¿eh? Le coge el de este caído para restaurar tu... ¿Dónde está el de este caído? Ni idea ¿Aquí o algo? Ojo, uno de dos, dice... Doce A ver, a ver Que no sé, un momentillo no veo nada, tío. Vale, vale. ¿Sí? Ok. De la mano, ¿no? Ve. Ojo ahí, ¿eh? Si una luz por ahí. Perdón. Venga ¿Qué chumbo el bicho ese Venga Intenta liberar este espíritu también Espíritu te espera Una ofrenda de gratitud en el templo del anciano Genial Creo que ya llevamos dos aquí El páramo dorado este Seguiremos para adelante, ¿no? Ni idea Seguro que hay más cositas Mira, por aquí escondida A ver Ahí Ahí Vale Vamos más aquí Y... Vamos, ¿no? Dice que por aquí Aquí Otra alita Genial 13 de 20 Se nos queda por ahí Fudafa <ríe> ¿Qué hacéis, padre mío? Se ha ido. Seguimos nuestro camino solo. Venga, vamos allá. No había más cositas allí. No sé. Con el bichaco ese. ¿Quién estaba el otro? ¿Mm? A artículo, mapa del mundo Mapa del mundo le estoy dando Y no sale <ríe> cercar, dejar ¿vale? Mostrar misiones No tenemos misiones activar, bueno, expresar Llamar, tal volar Moneda He hecho la moneda Guay, entonces no la moneda ¡Eh, eh, que viene! ¡Viene! ¡Uf! Vale, es como una especie de ahí de... Y vigilante, oye, oye Mucho cuidado, ¿eh? Con el monstruito Venga Vamos a surfear un poquito Media para abajo, pero... Como que no Veo allí los acilla de esa... Una especie de monstruo ahí. Bueno, vamos a ver. Este lo tenemos. Bien, quémalo. Ilumina <ríe> para que podamos pasar nosotros. Venga, ok. Bueno, cuántas lucecillas de estas tengo, tío. Tengo frío. <ríe> Está guay. Vale. Y luego aquí las mascaritas y tal, las regalitas. Esto voy, voy a darme este de la máscara, me voy a crear hechizo. Primero, este, amistades. De... Usen esta máscara por los siguientes 30 minutos Venga, vamos a utilizarla, ¿por qué no? Vale Toma Mascarita y auténtica Durante 30 minutos Venga, vamos a descubrir bichitos y cositas, ¿no? ¿Qué puede haber por aquí, chavales? Allí, aquí Vámonos Muy lejos está aquello, ¿no? Bueno Ahora un pasillo Ojo con el de este Ojo ahí ¿Qué pasa? Que me deja? dejado ¿Que Me he dejado ahí ah, el amigo A lo mejor No Está por allí Volando Se ha ido para allá Quizá haya algo, ¿no? Por aquí, por el barquito este, ¿o no? ¿Tiene la pinta de que sí, ¿no? Vamos a investigarlo un poco juego aquí, ¿eh? Que nos comen los bichitos Estos los jangrejillos Ok Cuidado aquí Ay, que me come lo bichillo. Estoy explorando, a ver. Ahí, parece que tenemos algo. Ok. Un trocito de ala. Mega. 14. Encuentra 6 más. Pues nada más para allá. Venga Vale, sigue el espíritu Y por aquí como lo sigo, macho Estoy perdido ahora mismo Aquí Entrada de DT Vale, uno manos Ok Ya se ha cerrado la puerta Bueno Ok Por ahí no veo nada más Vamos a seguir el espíritu Esa no lo voy a plantar. Vale. Así que está hecho polvo esta construcción. Venga. será el marinero este. Bueno, vea el bichillo ese verá. Gracias a Vale, ahora se va en una barca. Y tenemos que seguirlo para allá. No veo nada más por ahí. Bueno, hay varias cositas. Pero en fin, seguimos. Otro barquito que inicia su camino. Algo, dame luces, eh. Velita ahí, auténticas. Venga, ahora qué pasa, pues, amigo. Se ha quedado buggy. Ahora, nada, este aquí lo liberamos. Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta el amigo? El otro gesto parece. Este espíritu te espera una ofrenda de gratitud en el templo del anciano. <coughs> Perdón. Venga, genial. Cuatro velitas. Bueno, por aquí no veo más nada. Tienes que seguirla Cuidado, ¿eh? No me fío del bicho ese Pero vamos, ni un pelo Y no hay más cosas por aquí Perdidas y tal Y a lo lejos veo algo Alguna luz, pero no sé Vamos para allá, a ver qué tal No sé para este me da mucho miedito tengo que ir para allá, ¿eh? ¿eh? Y hay otro ahí haciendo cosas con las luces y con los bichitos. Cuidado, ¿eh? Yo me voy a ir volando para allá. Si puedo. Si me he algo más en el barco Pero bueno Seguramente Toma ahí <ríe> Salgo Antes de que me coma los bichillos ¿Hay algo? alguien a los pequeños ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué soy -sí, yo? ¿Qué me han matado? ¿Qué ha pasado, tío? Voy a coger el de este caído Para restaurar tú Ahí que me ha matado el bichillo ese, pero bueno Me mate Que me ha matado, eh, estoy ahí El bicho este Ahí, ahí, me está llenando, bien, bien, bien, bien Quiero volar. Sí, tío. Allí no me ha dejado otro, otro espíritu, ¿eh? No tengo que volver al barco. A ver. Cuidado no, en el bicho ese. A ver cómo lo hacemos. Voy a intentar entrar por aquí. Si puedo, si es que me deja... Que me va a comer los bichos. Vamos a ver. Enciéndete. Está arriba en la cubierta. Veremos a ver. Y orgotarle de encenderse esto. Ahora. No te caigas. Ven. para arriba ¿eh? vale, aquí ya pasé yo Sí, todo esto me suena bueno, por aquí entramos a ver por aquí sigue el espíritu ok habrá algo más por aquí aquí me puede llenar la luz venga Un gesto nuevo, como he aprendido Ok Ok, estamos llenos Aquí no hay nada, ¿no? Se podría iluminar esto, pero no Ahí Vale Vamos a ver Porque yo el espíritu lo he visto por algún lado Eh, no te caiga, amigo ¿Quién es? A mí que le había visto por aquí el espíritu, ¿eh? Ay, ay, ay, que viene. Ay, ay, ay, que me ha visto. Corre. Pollo, para mí que estaba ahí ¿Y el espíritu. No hemos venido ahí para nada. Vamos oscuro esta de es la marinera Un momentillo Ahí un poquito mejor Cambiado ahí la luz en, en mi televisor Inteligente <ríe> Pues donde sea estaba el espíritu Yo para mí que era ahí tío A ver si hay en el otro lado Ahora no tengo luz, de esta Para volar Muy mal No me pilla el bicho para. Bueno, no tengo luces Me voy a caer Salta Eso que Lo ilumino, ¿no? Ahí a tope los vuelco, no, <ríe> A ver eh, La habido muy pues suerte buena suerte por él. suerte él. Si no cogemos más luz por aquí Vamos, oh, vamos los vo vo Volteos ahí Este volteo va ¿Y ahora qué? Voy a cogerlo o algo no Vamos a subirme ahora para arriba, tío Ya, ya me ha dado bien este Ya me ha dado bien ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chungo, tío! El bichito, esto! ¡Corre, amigo! Esta ahí una vela de esta! Tenemos cinco. No me llega allí, ¿eh? Vale, tengo menos luces, un panda aquí, bien, vamos otra alita al nivel quince, vale. Encuentra cinco más, muy bien Bueno, al menos me ha servido para encontrar aquí algo Aunque no sé cómo va a llegar ahí arriba, ¿vale? Puh. O allí de atrás, no tengo ni idea Vamos a investigar por aquí también Eh, eh, cuidado Hay un viento ahí que no me deja, ¿vale? Maldición Quería darle la vuelta por ahí Pero no me deja Guay, ¿eh? Bueno Regular el tema, ¿eh? No, el agua está oscura Y nos quita luz y todo, ¿eh? Ojo, ojo Nos va quitando cada vez más me dame, dame luz Bueno, las tuberías estas Del páramo dorado ¿Cómo llego yo hasta ahí, tío? Ahí viene Aquí no me llevará ningún de esto No No hay salida Adición, tío Las tuberías estas no me llevan a ningún lado Por oh, si sí. Bueno, me he metido aquí por debajo Hay que haber alguna manera de subir ahí arriba, tío No sé cómo Ay, que viene. Aquí viene el bichillo. Muy buenas. Bienvenido. Ay, no tengo más luz. Se ve nada como subo yo por aquí Las tuberías estas, tío Madre mía, chaval Lo tengo complicado Uff Lo mismo me había a O algo, Porque Tiene que estar atrapado Fuera, bicho A ver cómo subimos Sin luz y sin nada No lo tengo claro si sí, eso quisiera yo Poca cosa aquí, ¿eh? Poca cosa, tío Habrá alguna manera de subir por ahí arriba Pero no lo sé A ver Si lo encontramos Que vaya tela Venga, yo creo que es por aquí Venga. Creo. <ríe> Creo porque no lo tengo claro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me caí otra vez. No te digo yo. No te digo yo. Vamos. Mandolero de luz. Bien, estamos subiendo, chavales, la tubería. Uf. Vale. Volver a utilizar. Bueno. <ríe> ¿Qué es eso? <risa> Venga, ahí vamos. A nuestro destino. Ahí vamos. Vale. He pasado ahí el temario ese de las tuberías. Eh, menudo lío. Yo creía que no pasaba. Aquí, va bien A ver Aquí no veo nada Venga, si encontramos algo a ver, es que esto es muy grande, ¿eh? Y puede haber tesorillos por aquí, escondidos. No sé. Eh. Uno por allí. Otro por allí. Ahora me ha cambiado lo de la estrella, ¿eh? Bueno. A ver, allí que me había parecido ver algún espíritu o algo. ¡Vamos! ¡Oh, Dios, que no me puede subir! sacamos luz aquí aquí vale aquí hay uno y luego me había aparecido otro por ahí arriba en fin Lo llenamos aquí un poquito venga, vámonos Esto de aquí, las plantitas, estas ahí que no viene bien que la digo yo, eh. No va a lograr, no. Cuidado, el agua esta negra nos quita ¿Tengo otro espíritu. Aquí lo voy a quedar. <ríe> Sube Venga, Ahora miraremos la planta esa también A ver qué tal Sigue el espíritu Vale Cuántas plantas de esas, ¿no? Esto arde, ¿o okay, qué, tío? Sí Esto arde Tío, ¿no? Ahora Jeje, cuidado. cuidado que el agua esta no Nos va quitando, ¿vale? Aquí No tengo mucha luz Ahí Mate, yo creo que bien, ¿no? Pues vuelvan a salir. Que pasa aquí? ahí, ok. Ahora nos caigamos como antes. No puedo subir, nos queda ahí. A cuatro. Esto me va quitando también luz de esta. Ah, no puedo saltar. Odio, oh, pero está creciendo otra vez, parece. Sí, no es un problema. Y vuelve a crecer. Vale, es lo malo. no pues sabemos aquí. Yo creo que hay que llegar a quemar todo esto, claro. pero Quedamos aquí sin esto, tío un buen sistema Aquí, llénate aquí. No funciona muy bien Lo de la planta, eso quizá lo mejor entre varios que hay algún secretito eso, eh. ¿Dónde está el espíritu, tío? Me lo he perdido. A vale, ver, ¿dónde está este espíritu? Aquí, aquí y aquí. Vale. Bueno. Y arriba ahora. Aquí, Cuidado, vale, y algo aquí detrás. atrás, Mal luz de esta, vale, estamos a tope, venga, ya estamos aquí, venga, amigo, libérate. Bien, ¿no? Parece que vamos a tener que escalar todo esto, ¿vale? Ok. Ay, ay, ay, con la de esta. Que me caigo. Ahí. No sé si llego. Ventito. Ahí. Ahí. Y ahí. Vale. A la cima Menudo secretito Ya voy Le doy mi luz Ok, pues ya tenemos este Explorador también, espíritu explorador Míralo Como explora Es un nuevo gesto de esto. <ríe> sí, sí. Estamos aprendiendo. Bueno, estamos liberando bastante espíritu. Eso está bien. Terreno bastante difícil, ¿eh? Venga, otra ahí. Ya tenemos seis velitas de esa. Muy rica Ahora a ver para dónde voy. Y qué es lo que hacemos Aquí abajo me dice ahora Allí Estoy mirando por si Hubiera algo más Pero no veo No sé si aquí abajo Parece que sí, ¿no? Otra alita de esta o algo Bien Genial tenemos 16 Voy a entrar a 4 más A ver, Perdemos Ahí Mmm, ¿por qué? A ver, un momentillo Ah, vale, este Guay, Está gracioso Pues nada, ahí con mi mascarilla y tal Mi máscara A ver, yo me iría allí al arbolito okay, A ver, a destruirlo, pero bueno No sé Estaría bien, la verdad Vale Incluso ahí parece que tenemos otro No sé Vamos a ir para allá Toma, pirueta Esto nos viene muy bien Las plantitas estas Y voy a intentar el otro grande No sé, esto qué es, esta bola, tío Una bola aquí Ni idea La bola está ¿Qué hace aquí? A ver Que lo mismo es complicado encender todo esto, no sé Yo voy a tratarlo, pero Está complicado esto Ahí Cuidado, no nos caigamos eh, eh, antes lo digo Cuidado Vale No es que vuelven a aparecer Hay que hacerlo bien, si no Venga, quémate Ah, no la quemo Venga Ahí Estoy Igual, ahí Ahí Quémate, quémate No te caigas muy poca luz tío. A ver ¿Si consigo guardar toda? Verde. No se va también la otra tío. Está complicado esto eh, Este de la plantita. No lo veo tío, no le va a aparecer y tal. Nada, pasando. Venga, sube <ríe> Ay, mira, ahora si nos sale esto de la Ah, vale, el espíritu este ya no esperará Ok Bueno, pues lo rellenamos Aquí. Y nos vamos para allá Anda que podamos No he podido lo de la plantita, me fuera gustado Pero bueno no Con ayuda de amigos Se podrá hacer Vámonos Vale, por aquí. <coughs> que no nos quite luz. Sí, nos marcaba antes por aquí. Bueno, genial. Además, nos hemos liberado otro espíritu más. Ahí, los huevitos estos. Fuera. Tarda Ahora Ok Venga, seguimos Los farolillos Eso que otra planta o algo Parece que sí Eh, okay, eh, cuidado Ahí Genial No sé si de atrás de aquí del montículo este. Sí. Tenemos aquí otro. Lo había presentido. Tralita, genial. Tenemos 17. Encuentra tres más. Al siguiente nivel o qué? Eso parece, ¿eh? <ríe> Abrimos la superpuerta esta. ¡Ojo! ¡Qué viene el bicho de matri ay, ay! ay! ¡Qué vienen todos! Por mí. ¿Me recuerda eso? Los vigilantes de matri ¿eh? De la oscuridad Nada Me quedaban pocositas por ahí No tenía que haberle dado Pero bueno, parece que hemos Llamado la atención de los bichitos eh. Venga, por mí, verás Qué risa Venga, quema esto Que va a abrir Ay, ay, ay Que me va a pillar Ay, ay, ay, Bueno, esto me liquida Me todo por mí Me liquida Ven, ¡Ay, ay, ay, qué miedo! ¡Ay, qué susto! ¡Vámonos de aquí! ¡Allá! A ver, a ver. ¿Qué tengo que pasar delante? De su nariz ahora. Ay, ay, ay. Vámonos, bandolero, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, que van a por ti, bandolero. Bien. No, mira ahí atrás. <risa> Uf. qué nivel más difícil, ¿no? Creo que es el último, que del último nivel o del último reino. Está siendo algo complicado, más que el los demás. con esto. me nos quita vida. Ahí, genial, otra alita. Bien, 18. Eso me faltan dos. ¿Esto qué? Ya, yeah, dos más. A ver, he mi por aquí, Bien, vamos aquí al templo Bueno, aquí están ya los amigos Vale que ahora hemos liberado a cuatro Un momentillo lo mismo, hay más, más secretitos por aquí por el templo No lo sé Aquí yo me imagino que será para irse Mirar un poco aquí por detrás de la Columna Parece que no Que no hay alita un par de allá me deja por algún lado. Como no grande el templo este y todo el reino... Bueno. Ok. Y también... Vale. Pues sí que tenemos sitios para reazar y tal. Venga. El tío de la vara. Y nosotros... <ríe> Oh, ¿Quién es este, tío? Otro guerrerón, un espíritu guerrero. Imagino será de los buenos. Oh y un poquillo derrotado o qué? Vamos, <ríe> ah, es que nos cuenta. Contaba con tan poco, pero bueno. Vamos a imaginar. A ver, le ofrecemos nuestra luz A su magnífica lanza. a ver si le damos ahí Power. Venga, amigo. Levántate. Y protege el templo. Venga, que tú puedes. ¡Ánimo! ¡Por el poder del la School! Jejeje. <risas> Ahí el he Y el Skeletor. Venga, genial. Creo que es el anciano, ¿no? Me pinta de ser anciano o algo. Los espíritus decían que no esperaban ahí con el anciano. Para moderado 4 de 6. No está mal, chavales. Creo que muy bien. Vale. Vamos a estar aquí primero. Explorador, vigía. Ok. Perfecto. Esto que nos dan cositas. ¿eh? Vamos a ver el explorador, vigía. Venga, bloqueamos. Partería ese, el nivel 2. Gravedad de hechizo. Ah, no tengo suficientes corazones, claro, claro. Venga, bueno, yo creo que por ahí, ¿vale? Podría gastar este tío, pero es que me pide 5. 5 velitas todavía. Y nos faltan exploradores. Capitán que saluda ok que este nos pide uno por aquí Bien. consigue muchos corazones y esplendor hechizo vale lo tenemos Vamos por otro. Refugiada temerosa. Venga, por lo no menos le abrimos este hechizo, ¿vale? Esplandor hechizo. Ahí ya sabéis, para los peinaditos y tal, pues necesitamos más corazones y más cositas. Esta la refugiada temerosa. Y ahora. Soldado valiente. Venga, tendré que gastar otro. Fuegos artificiales hechizo. Eh, maravilloso. Ahí lo tenemos. Nos faltan dos, pero bueno. Ahí vamos. Poquito a poco liberando espíritu y secretitos y abriendo puertas. Iluminando ahí todos los reinos estos, ¿vale? Este que me pide: Un regalo. Una luz de estas. Ok. Esta ya no hace más nada. No se ha ido, creo. Para volver a hogar o algo A ver estamos aquí un poquito, ¿vale? Ahí, ahí Y abrimos territorio este Vale Yo creo que no viene bien Que ahí todavía por hay muchas nubes y tal Pero bueno Sí, sí, mira los cangrejillos, oye Están ahí Bueno Algunos espíritus por ahí Podemos ver otra vez, ¿no? Lo mismo de antes Sí Estamos en las puertas del templo Ok Eh, amigos, no vayáis Aquí no sé si había que hacer algo Antes en la puerta, digo o antes estaban para ellos aquí, ¿eh? Y ahí, ahí No sé, tío Parece que estrellita o algo, ¿no? ¿Eh? Bueno, seguimos, a ver, este sé es lo que hace. Bueno, y ahí lo de las máscaras y tal Lo de los regalitos que tenemos Donde los fuegos artificiales y todo Está bien que te diera lo que es cada cosa Pero bueno Ok Camino De lucecita que nos indican ahí El camino a seguir De acuerdo Vale, ahí me indica que hay más Alitas de estas ¿Ya por aquí o qué? Bueno, se cae, tío Estas escaleras son muy grandes para este muñequito ¿Cómo llego allí? ¡Vuela, vuela! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! No vuelas tanto Ahí Ok Me falta una nada más, eh 19 de 20 Estaría bien encontrarla. Vale. Lo manos que subamos a nivel 20 de la alita. Estaría fenomenal. Espero no haberme dejado ninguna por detrás. Por atrás. Así que bueno. Es un juego muy mágico, eh. Y muy tranquilo. Y para disfrutarlo. Vale, se puede hacer con amigos incluso Así que muy bien Y la verdad es que vienen bien los jueguitos estos Y nos dejamos de tanto disparar De tanta guerra Un poquito de amor, hombre Hace el amor, no la guerra Vale Chavales Amor para todos Mano estos días Hay mucha gente sola Y, y bueno, viene bien A ver, hay una guía A través del menú de personas Que te ayude a encontrar los espíritus <ríe> Muy bien Ya me busco yo mi guía el <ríe> explorador Uf, Yo creo que muy bien, eh yo Creo que nos faltan cositas por ahí y tal Algunas alitas más Llegado al techo Y no vemos nada Vale Hay algo Parece ser que sí Pero no sé si a dónde me lleva eso, tío No sé si cogerlo, si no cogerlo me lleno de lujo no sí sé. un poquito más despacito quizá a lo mejor que en la otra pero bueno no sé lento a ver la constelación esta va a donde nos lleva a ver cero de uno voy a tener, entonces Vale El cristal Perdió su poder, libera más espíritu atrapados Para restaurarla, de acuerdo Vale, parece que hemos abierto la parte de abajo Pero nos falta la parte de arriba La impresión que a mí me da Vale Pues seguimos Bóveda de conocimiento Jala la bóveda Su sabiduría Está esperando No me indica nada ni nada Ahí voy a encontrar la otra alita Seguro que me la he dejado por atrás A ver Hay que iluminar esto Abre muchas puertas Hay que iluminar todo que está todo en oscuro Venga A ver qué nos da aquí Un Objeto misterioso Parece como más farolillo, ¿no? Para encender Puede ser, sí Venga Entiéndete, amigo Vale ¿Esto que pasa? No se quieren encender Claro que sí, hombre Ahí, tenemos que encenderlo todo <ríe> Quedan más Abuelitas o algo Bueno Este por aquí también Vale Y nos queda este El último Ahí lo tenemos Venga Hay Otro niño aquí Ok A ver es que ilumina esto Proyecto ahí Fenómeno del futuro Ahí. A ver si tengo que saltar a la plataforma esta o algo No tengo ni idea Ya se ve, van ahí. Plataforma, bueno, me quedo aquí Vale, hemos llegado El otro se la aspira Vale, más cacharritos de estos iluminatorios No sé si tengo que encenderlo Yo diría que sí Vamos a probar a ver alguno Sí, correcto Míndete Ahí, tenemos uno Creo que son cuatro ahora, ¿eh? Vale Ese por ahí Eh, eh, tranquilo, tranquilo Ven, enciéndete Ahí Ya dos Tres Vale, voy a subir Un momentillo Me queda uno, vale Si cojo algún secretillo más por aquí o algo, esto de aquí, vale, que nos rellenen. Allí hay más. Y aquí no sé si habrá algo más. Vale, aquí para dejar un mensaje, creo que era. Sí. No, no quiero mensaje. Bueno, le ahí un me gusta. Y me voy a ver mmm, Allí Aquí. Aquí Hay más cositas Venga. Aquí este no sé lo que será, eh La mano Ah, va, amigo Pues esto es para cuatro, eh Esto es para cuatro, amigos, chavales ya, ya, no puedes hacer nada, amigo Hasta que no vengan dos más No hacemos nada, <ríe> los dos ahí con la capita Pues nada, vamos al siguiente Que nos falta por allí Ok, seguimos subiendo ¿No? ¿Están todos o eh? qué? Sí Aquí, vale Perfecto y me imagino que seguiremos subiendo Juego muy recomendable, ¿eh? Para grandes, para... Para pequeños Para todas las edades Vale A ver que ahí... Que vayamos comprendiendo esto Todas las constelaciones esas Cubierto dos Mira, aquí hay tres, tío Podríamos haber hecho lo de antes ¿eh? Con esto Mira, vamos subiendo Con el platillo El otro se aspira mueve bien Se ha ido volando para arriba, eh Ah, lo va haciendo ya. Qué gracioso. Eh, pues estupendo. Puede ser que sea el final del juego o algo, no sé, no tengo ni idea, ¿vale? Ahí va uno volando. Mira, más peñita por aquí. Venga, más amigos y más... Más cositas, ¿vale? Todo, qué mágico y qué, qué misterioso. Ojo allí, eh. Tenemos que ir allí, eh. Y otro espíritu o algo. A ver cómo llegamos. Vale. ¿Lo haciendo amigos? Es lo que se trata: un juego de amigos, ¿vale? Aleatorio, venga. A ver. Parece que hemos pasado otra vez de nivel Mira este también, precillo, Ay, qué graciosillo Ay, mira Están aquí las mantarrayas está mágica. Perdí muchas velitas, pero bueno A ver Me da velita, okay. Eh. Se van volando ya, ¿eh? Ok A ver allá hay que volar, pues venga Pero bueno, ahí Ahí hay más de esto, ¿eh? Que me interesan a mí Aquí esto Ahí Vale, me lo llevo Luego ahí no sé si habría algo más o qué pero bueno Podemos montar ahí en una Mantarraya de esta <ríe> A ver Hay que darle fuego a esto Tiéndete. Ahí Guay Vale Hay que darle ahí a las mantarrayas Podemos viajar con ella a ver, falta alguna. Luego le están dando los amigos, ¿vale? Ok. ¿Están ya todas? Sí. Están ya todas. Se vende muchas cositas. <ríe> A ver. ¿Tengo que encenderlo algo? Okay. Ya, a ver Venga, seguimos Ok Se parece que me van dando aquí más lucecitas y tal A ver Bueno, por la dama aquí otro me gusta Vale, el de la guitarra Luna de miel En Detroit. Qué Gracias pan de voy, eh, chaval? Bueno No, no, no, no Si me has perdido Allí, allí, creo que tengo ahí odio oh, que no tengo Fuego No tengo alitas para volar Ahí, ¿no? Esto me da Venga, más para allá Bien. Tenemos las 20. Muy bien, ¿eh? Ver, subimos de nivel. Nuestra alita. Necesitamos 15 más ahora. Poca broma. No se sé salir de aquí, ¿eh? A ver, tenemos que ir para allí para. Para la estrella, aquella. Vale No, que tío más perdido Por Lo mismo tenemos que subir allá arriba Madre mía la constelación esta Buah Y allí va un desito Para arriba, tío También <ríe> A ver, vamos a tirar para allá A ver, ¿qué tal? Si podemos volar más alto esta nueva ala conseguida así que muy bien pasa amiga aleatorio ahí mismo dije wey bueno, ya somos amigos este país de la mano creo que era ahí favorito también va bueno. Otro de estos a desbloquear las chocadas <ríe> Ok Dando la mano y yo aquí Y no He aprendido a hacer esto aún, dice Ya lo he aprendido, ¿no? Quedan dos ya, ya poca cosa A ver aquí He aprendido a hacer esto aún Oh, amigo, si no tenemos este gesto No podemos hacer nada aquí Por lo que veo Vale Voy a seguir subiendo para arriba A ver Me caigo ahora Lo dicho Que me caigo Que me caigo Bueno Esto no lo he aprendido a hacer todavía Dame ahí Melita Vale llenando un poco de luz, pero no es lo que queremos el Este ha llegado, se cae O se tira <risa> Bueno, no sé, esto no lo tengo muy claro ¿eh? Vale, tendremos que averiguar el... Este de aquí He aprendido a hacer esto aún no sé cómo aprenderlo. A ver, si por aquí o algo, no tengo ni idea. Vale, esto parece que no lo habíamos hecho. No hay que saltarse ningún paso. Ahí, ahí, esto que no viene muy bien. O va que esto es lo de desvelar las nubes, ya ves. Claro hombre, tenemos aquí un espíritu y todo, ¿eh? Aquí. Tenemos un espíritu. No sé dónde, allí, allí arriba, lo veo. Nos vamos a por él. Que me quedo sin luz, amigos. A que no llego, que no llego. ¿Quieto, quieto? Me caché en la más que me he pasado. ¿Dónde tío? Madre mía. <ríe> <ríe> Madre mía. Ah, mira, me está llevando a él. ¿No? ¿O lo estoy llevando yo? Llevando a él. Al final no cojo el espíritu acá que, que quería coger. Bueno. Que nos lleve de la mano Aquí ha sido donde me he caído, creo Por no volar Cuidado que te cae, amiga Cuidado Vuela, vuela Vuela más Ahí es Ahí hay algo más, ¿eh? Tenemos un espíritu por ahí también Guay, gracias, a ver. Una luz alada. Muy bien. Estupendo. Vamos a este de aquí, ¿vale? ¿No? No. Vamos. Toma oh ahí el... El saludito este de guapo ¿Este qué sería? Ah, eh, pues ya no tengo más El abrazo <ríe> no, Pues ahí se lo damos, el abrazo Y no habré más cositas Pues ya no tengo más, ¿vale? Tengo más. Mira, mira el abracillo. Está guay. <ríe> Qué gracioso. Mira, pues nada. Esto ya lo tenemos. A ver dónde está el otro, el.. Allí. Vamos para allá. Ok. Quiero ir aquí. Ahí, perfecto. Siga el espíritu, vale. Bueno, bueno, bueno, bueno. Pero pues llévame de la mano, amigo. Que me voy a caer. Ay, ay, ay, ay que me nos caemos. Ahora la llevo yo. Allí hay que ir. Okay, vamos para arriba. Ahí. Vale, ahora la balita esta, supongo. Y tal. A ver. Me quito de la mano. Si no, no puedo. Ahí. Iluminar. Perfecto. Aquí tenemos a otro espíritu. Ven Me Enseña el gesto La meditación Ahí lo tenemos Vale, esto nos espera en el templo del anciano Que es donde tenemos que ir Se supone que ahí están todos los espíritus Que tenemos que liberar, ¿vale? Supongo que bien Ya no sé para dónde tirar Ni nada Haciendo esto gestos Este Está guay Vamos ah, aprendiendo ahí gestitos Vale Falta uno, no sé, creo que es este El que nos falta para aprender, tío, el que nos decía ahí Vale, vale Bueno mismo lanzar aquí unas fuegos artificiales o algo ¿Dónde se va este pavo? Allá va. parece un transportador. Ok. Y una lucecilla también de esa, azules o qué, tío. No sé yo eso. Si sí, desaparece o okay. Templo, ese ya lo cogimos, creo, ¿no? Así que no sé, a ver. Estas fuertes tengo, tengo dos de estos. A ver. Esplandores chistes. Esplandores por los 10 minutos. Qué guay. Bueno, no lo veo Ya os digo que no, no sé a la tirar. A ver. ¿Qué podríamos hacer? No tengo ni idea. nos falte algo por ahí Vale Allí arriba lo mismo No los... Aquí creo que ya lo hicimos este La verdad Sí Sí Ahí para sentarse y chatear Y aquí este, a ver Este creo que no lo encendí Vale Enciéndete amigo. Ahora... Vale. No sé si nos falta algo más o no. A ver aquí. Ok. Esto genial Vale Parece que no abre aquí otra constelación yeah. No sé ni lo que pasa, pero bueno <ríe> No tengo ni idea Parece que nos vamos para arriba o algo Con el rombo Parece que hay otro nivel Vale, ha parado ¿Habrá que seguir iluminando o algo? Vamos a ver ¡Ojo! ¿Y todo esto? ¡Madre mía! Piazo ser de luto ¿Y eso hay que encenderlo? Pues tiene cuatro ahí para encender, ¿eh? ¡Ok! ¡Pues vamos allá! ¡Digo yo! ¡Vámonos! ¡Ok! Venga. Damos este. Enciéndete. Ahí. Uno. Vale. Dos. Interferencia de la matriz. <ríe> y va Dos, tres. Vale, el amigo nos está ayudando. Pero están ya todos. Perdón. Venga, para allá. Yo creo que están todos. Ok Venga. Y si Hay tres jueguitos muy, muy chulos, ¿eh? El Absu, el, el Journey. Y este, el Sky, está muy bien los trae ¿eh? Muy parecido y muy recomendable El Juni creo que no lo terminé Pero el otro, el Azul, sí lo terminamos lo Tenemos ahí en lista de reproducción El canal, que quiera verlo Venga Vale Venga A ver Mira cómo se comunica con nosotros La criatura Ahora que llega ahí arriba Madre mía Cómo brilla la estrella De ahí venimos chavales Del polvo de la estrella Poca broma ¿Y ahora qué? ¿Vamos hemos subido para allá? <ríe> Madre mía George o Sale este pero volando eh <ríe> A ver, yo también, pues bueno, no llego, ¿eh? El otro se ha ido, pero yo no llego. A ver, por aquí. Vale, que nos ayude la criatura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bandolero! ¡Ay, que no llego, tío! Falta otro impulsillo, ¿eh? Impulsillo, chavales. Venga. Ahí, ahí. Nos lleva, nos sube Genial, tío Genial, dejadme, dejadme aquí ya <ríe> Ya me apaño yo Muchas gracias Vale Qué buena las criaturas esta mira, mira, mire cómo me, me ayudan Vamos Ahí está, el sale este El Hiyaj Hiyaj hi, hi, hi, hi. Venga, venga Otra alita ¿ok? Ya tenemos 21, ¿no? 22. Bien, bien. Esta no, no. Pero la otra sí. Ahí. Y pillo otro de estos. Ponlelele uno. Ahí. Ya está aquí, solo hemos liberado uno, creo Bueno Vamos a ver, esta me está esperando soy más lento Que un caracol Pues nada Aquí, ¿vale? Liberando espíritu Iluminando el reino Bien, Creo que el anciano o algo, otro espíritu Venga vamos a ver. ofrece un regalito qué chulada es un juego muy mágico y nunca visto muy original y esto es lo que lo que apetece juegos originales no siempre es lo mismo ¿Las Compañía, se come menos el coco en hacer juego. Venga. Parece maravilloso, ¿eh? Mira, mira, mira, mira, mira ahí toda la historia que estamos descubriendo. Venga. Todo con jeroglíficos y petroglifos, pero bueno. Iluminoglifos. <risas> Son los guardianas estos que estamos rescatando. Ya os digo, no sé si será al final del juego o no, ¿vale? Pero como veis, queda mucho espíritu. Ahí tenemos una corona. Ok. ¡Ostras! ¡Hay tormenta! <ríe> ok. Voy del conocimiento Espíritu 1 de 5, ¿vale? Que ha sido el que hemos sacado ahora mismo Madre mía Ok El erudito el Erudito meditante Después lo tenemos, ¿vale? abrir este también Ok Tengo que aumentar los corazones, ¿eh? No sé cómo aumentar los corazones estos tíos. Pero bueno Ahí tenemos la bendición Ok Vale Esto se pira Se ha pirado ya Tanto ahí recibiendo la luz esta mirado esto ya lo hemos mirado Voy a otra vez el espíritu y tal vale muy bien luego se va para allá y este no sé si habría que volver a algún lado bueno, se va también o a menudo tormentazo chavales se no sé dónde me lleva el, el pasaje ese ok bueno, bueno. 20 de 20. ¿Qué Podemos abrir, imagino. Ven Ábrete. Vale. ¿Y esto será otro reino o qué? Tiene toda la pinta, ¿eh? Otro reino o algo. Esto es muy importante. Siempre que veáis uno de estos, ahí para abrir el mundo. Bueno, que, que nos queda poquito. Sí, sí, todavía no hemos terminado. Que va, que va. Tenemos que llegar ahí arriba. Que llegar ahí arriba al templo del anciano, ¿vale? Pero bueno, que estamos cerquita, ¿eh? Es eso? Que se nos abre la puerta. Vale, genial Ok, se van por allí los niños <ríe> Ok Bueno, pues estupendo, ¿no? Vale Y pachate con la peña y eso ver. Bueno. Y otra estrellita por ahí Bueno, y como veis aquí, pues para comprarse cositas en la tienda y tal, parece, no sé. Aquí creo que era lo de los... Sí, los instrumentos. No tengo todavía ningún instrumento. No tengo ninguno. No. Poner la constelación del páramo. Tenemos que ir por ello. Constelación de la pradera. Constelación del páramo. La del valle. Poner el primer menú de tienda o la ubicación de la tienda en uno... De los reinos por tiempo limitado Una eh, constelación del páramo por la constelación del bosque Bueno, pues ya sabéis Hay que ir buscando Instrumentos musicales Vale, una silla o algo No sé Vale Creo que el tipo de ala o algo vale. Sí, a ver si se pueden cambiar. Estas, estas son más chulas, así como de ángel y tal. Vale, hay un montón. Mira, esta que chula están acomodaditas Esta está muy chula. Vale, y esta también doradita. Está muy bien. Bueno. A la tienda, ¿no? Ahí, meditamos un poco. ¿Qué no? Se queda aquí tipo Matrix. Tipo Neo. Pues nada, ahí estaría, ¿vale? No veo cómo ha avanzado bastante hoy. Ya no sé dónde llevará ni dónde lo que hará. A la puerta aguarda la luz. Al entrar, regas perder toda tu luz alada. No, no, no. Déjate. No voy a entrar. ¿Por pierdo mi luz? No entiendo. ¿Será para algo también o qué? No sé. Y allí creo que es para irnos para. Sí, tiene toda la pinta que es para ir para el hogar, ¿vale? Ahí con la pachamama Y no sé, ya que estamos aquí Podríamos seguir el camino este A ver dónde nos lleva o qué Antes de... No, pues no hay nada No Me queda sin luz Dame luz. <ríe> dice que vaya para, para la puerta, pero. Uy, ese que ha ido para allá. Bueno, nos vamos a ir para el hogar, ¿vale? Y ya seguimos más espíritu y. y tal. Porque ir para allá de momento creo que no me interesa. Así que volvemos al hogar. Venga. Vale. Aquí estamos ya ¿Vale? Ahí hemos abierto La siguiente Y la chuga esta, la puerta esta ¿Vale? Que se ve allí el templo del anciano, no lejos ¿Vale? menos la tenemos abierta ya y podemos ir cuando queramos Que yo creo que está muy bien Yo creo que ya no hay más puertas, ¿por qué abrir? Así que Bueno Seguiremos explorando, ¿vale? Tenemos seis, seis puertas ahí Más las más la grandes, siete pues Tendremos que seguir explorando el mundo ¿De acuerdo? Y ganando cositas Y intentar comprar algo en la tienda O algo Dos. A ver, la isla del amanecer TNT y Ahí Esto parece que no lo tenía hecho Ok Ahí, tío no tenía descubierto esto, madre mía Que low Vale, allí tenemos otro espíritu, como veis Ese azulito Y tendremos que descubrirlo Así que tenemos mucho trabajo Allí una lucecilla No sé Lo que significará Vale Otra estrellita, otro espíritu Y tendremos que seguir ahí Vale, para los reinos pero estamos ya muy cerca, ¿eh? Del final Estamos ya muy cerquita, muy cerquita Así que muy contento Vale Bueno nos vamos a ir despidiendo por aquí, que yo creo que está muy bien. Vale, hemos hecho hoy bastante. Ahí, iluminamos aquí, a tope. <ríe> claro que sí. Así ah, que ya sabéis, chicos y chicas. Si os ha gustado el vídeo, no se olvide apoyarme. Ahí con vuestros likes, comentar lo que lo que queráis. Si os ha gustado, si sí, si, si no. Vale, mirad aquí cuántas cositas. Aquí otro espíritu. Otro espíritu nuevo. Y un regalito. A ver. Vale. Ok, esto es con dinerito. Vaya regalito. El ¿Eh? felino de la alegría. Ancestro de la pertenencia. Me pide cinco. No tengo cinco. No tengo. Coge el quema okay, oscuridad. No puedo gastarle esto. Vale, sale la flechita ahí menos vamos cogiendo lucecitas de estas, creo Bueno, nos vamos a ir despidiendo Está muy bien aquí con el himno de la alegría Así que ya queda poco para el año nuevo Desearos felices fiesta y próspero año nuevo, ¿vale? Que la pasáis fenomenal y con mucho amor y mucha salud Venga, chicos y chicas Un saludito para todos Nos vemos la próxima, más y mejor Chao, chao